El, caso, el independiente. El independiente. <risa> póngalo ahí para que la gente lo vea. El independiente, ese comunicador Está eh, de muchísima trayectoria en la República Dominicana y que se vendía como independiente. Está nombrado. Lo nombraron, no bien ganó el PRM cuando lo nombraron de una vez embajador, que es en el España. puesto que le dan a los comunicadores normalmente. Mira, independiente. pero... No hay ninguna independencia cuando este señor, que siendo embajador, que debe de velar por la, por la integridad de la política exterior dominicana, en su comentario desde España, él procure o sugiere legalizar 500 mil inmigrantes haitianos. ¿Creen ustedes que eso es posible? que Juan Bolívar Díaz se vaya con la investidura de embajador que tiene que proteger los intereses nacionales. ¿Qué embajador de Estados Unidos le ha pedido a su gobierno que nos legalicen los dominicanos en Estados Unidos, que están hoy ilegales, que son bastantes? A Dios preso lo sacan de, de, de la embajada norteamericana y se lo llevan para y lo juzgan allá porque eso es una afrenta a su propio presidente, porque tanto aquí como allá las reglas y el orden del concierto de naciones, es que los diplomáticos son representantes, dignos representantes de la política interna y externa de los gobiernos que ellos representan. No dejábamos de enfrentarnos cuando él era comunicador simplemente que recibía fondos de los ahí y de los organismos internacionales para promover que aquí República Dominicana fuera la solución de Haití. Ahora desde el embajador, de, como embajador, eso es echarle una vaina al gobierno de Luis Abinader. Porque habemos sectores que hemos apoyado a Luis Abinader en sus ejecutorias y le hemos observado precisamente esas designaciones en asuntos migratorios y, de, y y, y consulares y demás precisamente porque sabemos que es del litoral de los fusionistas pues Juan Bolívar está haciendo flaco servicio a la nación dominicana como embajador cuando te miscuye en las pretensiones de otros estados y de intereses de otros estados que no es más que en el artículo 72 del código penal dominicano se proscribe como o se establece como una traición a la patria. No solamente promover acciones de guerra, como dice en principio, también aquellas que se conectan con los intereses de otra nación, como es el caso de Haití, de solucionar un problema que ellos han, han mantenido históricamente, pero que no son los dominicanos que lo han propiciado. Y que mucho hacemos nosotros, como solidarios que somos, encargar con ese drama humano en salud y demás Yo quise hacer ese comentario Por hoy Bueno, a, Al comunicador Independiente Al independiente Juan Bolívar Díaz. Díaz Bueno ahí está Por último señor, en el día de hoy Hemos tenido una participación bastante activa De nuestra gente de WhatsApp Como siempre naturalmente eh, María de San Francisco nos envía la foto De esta niña y dice Por favor felicitar a Briani Brianny que hoy está cumpliendo siete añitos, ahí está ella, así que felicidades toda una princesa, lluvia de bendiciones para ti que cumplas muchos años más, que te conviertas en una mujer de éxitos y que le des muchos beneficios a la sociedad cambiando este sistema que tenemos actualmente. Son de la gente que van a, a, a aportar al, al cambio de, de la estructura eh, que tenemos como sistema en nuestro país. Hemos llegado al final del programa, Franz. Así es. ¿Verdad? Agradecerle Israel. a todos por Pero su mañana. atención. Mañana será otro día, esperando que Dios delante nos reencontremos y que sepan que de mañana, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, con contenido siempre Amplio, una producción de análisis, entrevistas e informaciones veraz. Este es el mejor programa. Feliz resto del día.